¡Hola! Justo estaba jugando con el Tangram, que está formado por figuras geométricas. Y vosotros, ¿sabéis calcular el área de las figuras geométricas? ¡Podríamos hasta calcular el área de una pirámide de Egipto! El área es la cantidad de espacio que ocupa una figura y su unidad de medida son los centímetros cuadrados. Así que, para calcular el área de una figura tendremos que saber cuánto miden sus lados. En el caso del cuadrado es muy sencillo porque todos sus lados son iguales. Su área se calcula multiplicando su lado al cuadrado. Así que, si vemos este ejemplo veremos que 5 por 5 es 25 por lo que esa es su área, 25 centímetros cuadrados. ¿Pero por qué? Pues porque cuando un número está elevado al cuadrado, significa que tiene que multiplicarse una vez por sí mismo. Pero no siempre es tan fácil calcular el área de las figuras geométricas, ya que hay otras fórmulas matemáticas más complejas, porque no todas las figuras tienen la misma forma. ¿Y cómo se calcula el área del triángulo? Pues bien, el triángulo se calcula con base por altura, que es la misma fórmula para calcular el área del rectángulo. ¿Qué ocurre? Que el triángulo siempre ocupa la mitad del rectángulo, por lo que a b por h tendremos que dividirlo entre 2. Y en el caso que estamos viendo, veremos que base es 5 por 8, que es la altura, que sería igual a 40. Y si se divide entre 2, nos quedan 20 centímetros cuadrados. Ese es el área del triángulo. Además, tenéis que recordar que el triángulo siempre representa la mitad de un rectángulo o de un cuadrado en el que se inscribe. Y ahora vamos a calcular el área del círculo. Para ello, tenemos que saber qué es el número pi, que se representa con 3,14. Y diréis, ¿pero esto qué es? Pues muy fácil. Es la cantidad de veces que cabe el diámetro del círculo dentro de su perímetro. Y siempre es el mismo número, 3,14, porque es la medida que tiene siempre. Y como sobra ese cachito de 14, se le añade al número 3. Pero en realidad, el número pi es mucho más largo, solo que nosotros utilizamos una versión corta. En realidad es 3,14, 95, 65, 25, <risa> Y nos queda otro dato, el radio del círculo. El radio es la distancia que hay desde el centro de nuestro círculo hacia el extremo. Y el área quedaría como pi por radio al cuadrado. En este caso, con el círculo que tenemos, como su radio es de 15, la fórmula sería área es igual a 3,14 por 15 al cuadrado, que es 225 por lo que 3,14 por 225 es igual a 706,5 centímetros cuadrados. Pero ahora vamos a complicar un poquito más la cosa. Vamos a calcular el área de un polígono regular, en este caso de un hexágono. La fórmula para hallar el área de un polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. Y recordemos, el perímetro era la suma de todos los lados de la figura, mientras que el apotema es la distancia menor que existe entre el centro de la figura y uno de sus lados. Entonces, para hallar el área, primero tenemos que saber cuál es el perímetro de la figura. Nos falta ese dato. Y la fórmula para hallar el perímetro era el número de lados de nuestra figura por su base. En este caso, al ser un hexágono, tenemos seis lados por 3,1, que es la base, y el resultado es 18,6. ¡Ya tenemos el perímetro! Y ahora volvemos a la fórmula del área, porque ya tenemos calculado el perímetro. Entonces sería perímetro, 18,6, por el apotema, 2,68, que es igual a 49,84. Y esto lo dividimos entre 2 y nos da 24,92. Esa es el área de nuestro polígono regular. ¿Y por qué esto es así? ¿No recuerda un poco esta fórmula a la del triángulo? Pues sí. Lo que ocurre es que hemos dividido el polígono regular en seis triángulos iguales e imaginarios. Y lo que se ha hecho es multiplicar la base de uno de ellos por 6 Y así se calcula el área del polígono regular. Entonces, si nos fijamos, esta fórmula sirve para calcular el área de cualquier polígono regular, de un pentágono, de un octógono. Venga, que ahora es vuestro turno. ¿Por qué no calculáis el área del campo de fútbol de la Rosaleda? Venga, os doy una pista. De base mide 68 metros y de altura 105. Venga, que es muy fácil. Hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos pronto en Aprender con Onda. Adiós.